Muchachos, el día de hoy les voy a explicar el mazo que cambiará tu suerte para subir de rangos. Desde la llegada de Kang, como ya les había comentado muchos mazos que son meta actualmente se han visto mucho más fortalecidos y potenciados. Este mazo que ustedes están viendo aquí es un mazo con el que yo llegué a rango infinito cuando aún todavía no estaba Kang. Y no es un mazo tier 1, es un mazo que está por debajo de eso y aún así da muy buenos resultados. Lo bueno de este mazo es que se cubre ante demasiadas situaciones adversas. Ya les voy a explicar un poquito más adelante de qué trata pero este mazo hace que tengas muchas flexibilidad turno tras turno y puedas salirte de varios problemas e inclusive podrías generarle problemas nuevos al oponente y del mazo que yo tenía originalmente la carta que yo decidí reemplazar para poder poner a Kang en su lugar ha sido Cosmo, ¿y por qué Cosmo? porque Cosmo también podría perjudicarte a ti mismo, ya que Kang tiene un efecto de rebelarse y de repente si tú colocas Cosmo en alguna ubicación puede que no tengas más remedio a veces que lanzar a Kang en su ubicación y al final Kang no va a funcionar y créanme muchachos que ese cambio que he hecho de a primeras nomás me ha funcionado, ahora vamos a pasar a explicar cada carta de este mazo para que vean la importancia que tiene cada una de ellas, porque yo sé que hay personas que a veces me dicen, tío y de y Hood tiene reemplazo, tío y por cuál puedo reemplazar a Titania, tío por cuál puedo reemplazar a Viper o Scarlet Witch, y de por sí, todas estas cartas que acabamos de mencionar en estos momentos son cartas muy importantes en este mazo y que cumplen funciones muy específicas para poder lograr ciertas cosas que te darán ventaja en el juego y así poder ganar la partida, comencemos entonces hablando sobre The Hood, Dahut es una carta de coste 1 con menos 2 de poder. Parece perjudicial a simple vista cuando lo lanzamos y nos queda pues en la ubicación como un negativo y hace que vayamos perdiendo la ubicación. Pero ¿dónde tiene poder Dahut o dónde se vuelve bueno Dahut? Hay circunstancias, por ejemplo, donde tenemos la ubicación esta del bar sin nombre. Que hace que Dahut pueda irte ganando en esa ubicación por estar en negativo. La otra forma también es cuando Viper envía a Dahut para que cambie de lado. Hacia el lado de la ubicación del oponente Y hace que al final el oponente se quede Con ese dahut y ya quede digamos Con un spot o, uno, o un espacio Ahí ya eh, ocupado Y haga que se, se le dificulte mucho más Se eh, podría decir esta, eh, Tener que poner sus cartitas en esas ubicaciones y lo otro que es lo más importante de Dahut Vendría a ser el demonio 1-6. Este bendito demonio. Que te hace ganar las partidas de una manera brutal. Porque qué pasa. Este demonio al tener un coste muy bajo. Y un poder muy alto. Puede hacer que en el turno 7. Porque este mazo generalmente se basa el turno 7. Puedas jugar Infinite chi Hall. Y el, un demonio adicional. O sea hace que puedas tener un poder tremendo. Que puedas tener una jugada tremenda. Impactante. Y esto que no estamos hablando si es que llegaste a duplicar común a las She-Hulk y a los demonios ¿no? porque a veces ¿qué pasa? el infinite no lo juegas, si llegaste hasta el turno 6 no juegas el infinite en turno 6 si no decides jugar de repente doble She-Hulk más doble demonio y de repente hasta doble titania o sea ese tipo de combinaciones puede hacer de que, de que tengas un gran pero un gran poder y hagas de que, de que digamos pueda distribuir de una manera tan buena el, todo ese poder que vas a poner en la mesa que pueda llegarte a ganar la partida sin problemas, hay un ubicación también por ejemplo, no recuerdo bien cómo se llama ahorita pero es una ubicación que te da más 3 de poder a las cartas que no tienen ningún tipo de habilidad y el demonio justamente se bostea con más 3 de poder también, o sea puedes llegar a tener un demonio unos 9 ¿no? en esa ubicación si es que lo pones ahí, por ese lado como te digo el demonio tiene muchas facetas muchas formas de poder desenvolverse y hace que sea una carta demasiado buena solamente que aquí tienes que tener muchos cuidados también con los mazos que tienen Killmonger y si ves que es un mazo que tiene Killmonger en este caso el demonio trata de lanzarlo después de que lance killmonger el oponente o si no esperar hasta el turno final porque a veces el oponente espera hasta el turno final para poder lanzarte el killmonger y la idea es que el oponente es el que tenga la prioridad para que tú puedas lanzar tu demonio tranquilo verdad porque si el oponente tiene la prioridad su killmonger se activa primero y después se devela tu demonio y tu demonio se salva de ser destruido por killmonger ahora pasamos a Sunspot, una carta muy fuerte muy presente en el metajuego como ya les había mencionado en un video anterior también Sunspot es una carta ahorita que se juega bastante en diferentes arquetipos Es una carta que no tiene desperdicio alguno Ya que si por ahí Te saltas algunos turnos O de repente no tenías eh, para jugar con, En curva se podría decir no De una manera coste eficiente Pues eh, Sunspot se va a ir absorbiendo Digamos esa energía que no estés usando Y va a ir inflándose de poder de a poquito Y ahora seguimos con Winget. Esta es una de las cartas que a pesar que tiene un bajo poder Es una de las más importantes que tiene este mazo Y no debería de ser reemplazada Porque esta carta va a combar directamente con Munger Que es una carta que sirve para poder duplicar las cartas que tienes en tu mano Por ejemplo, si tú quieres jugar Infinite Out y She-Hole a la vez Gracias a Quidget, si sí va a ser posible en tanto los dupliques con, eh, digamos, con eh, Moonger. ¿Por qué? A ver, Munger lo lanzas en turno 4. Digamos que duplicas eh, Infino, duplicas She-Hulk, ¿no? Que sería la mejor situación. Llegó turno 5 y no tienes Magic para jugar. Que a veces esas situaciones pasan, que Magic no sale. Y ahí es como que un poquito el mazo le baja las posibilidades de ganar. Pero gracias a, a Quinjet Con Moonger ahí. Duplicaste el Infinite. Duplicaste She-Hole. Y ese Infinite. Para turno 6. Va a costar 5 de energía. Obviamente el Infinite. Que está duplicado. ¿No? Y digamos que el turno 5. Tú no juegas nada. Y el turno 6. Si sí es posible. De que puedas jugar Infinite. Más She-Hole. Y de repente. Incluso por ahí. Te da para que juegues un demonio. O para que juegues de repente. Alguna Titania. Te da esa flexibilidad. Para que en turno 6. Puedas tener una salida. Bastante fuerte. Y al final. Todo esto. Todo esto que parecía. una una adversidad por no tener a Magic se vuelve más bien una situación muy favorable para ti también debemos de recordar que hay ubicaciones también que nos dan cartas se podría decir aleatorias o que a veces también nos está dando las cartas del mazo del oponente que eso hace también que el efecto de Queen Jack se active y todas estas cartas tengan un coste menos y ahora pasamos a la gran Titania muchachos que Titania es una carta de mis favoritas la verdad y que le he dedicado un video donde les enseño cómo es mediante las estrategias básicas cómo es aprender para jugar a Titania correctamente, en este caso para que no se extienda mucho este video los invito a que vean justo el video de Titania para que ahí puedan ver de forma específica cómo funcionan todas sus mecánicas y habilidades, luego pasamos a Armor que es una carta también demasiado clave, porque qué pasa, justamente en el metajuego hay Killmongers también hay muchos mazos incluso de destrucción por ahí, hay mazos también que tienen Shang-Chi, verdad, entonces que el Armor te va a ayudar justamente o bien a contener algún mazo de destrucción si es que llegase a pasar a suceder esa oportunidad, o también te puede ayudar a proteger justamente tu Sunspot, tu Quinjet de los Killmongers o incluso también podrías tratar de proteger algún Infina o Doshi Hold, también de un shang -Chi. o sea lo que hace Armor acá es demasiado versátil, es muy flexible estratégicamente hablando, y también lo otro es que hay ubicaciones por ejemplo como Bormir o hay, ubica hay ubicaciones donde justamente se generan destrucciones si es que la carta se encuentra en su ubicación, y lo que hace Armor es darte la flexibilidad de que si sí puedas jugar tus cartas ahí también sin que tengas ningún riesgo de que sean destruidas luego tenemos a otra cartita que me encanta bastante que es Scarlet Witcher viejo, esa carta es muy buena porque te puede salvar de situaciones donde a veces por cierta ubicación tú puedes perder la partida, a veces salen por ejemplo ubicaciones como esta de esta ubicación que todas las cartas en turno 5 cuestan uno más, esa ubicación a ti no te conviene ya que puede hacer de que tu Magic no la puedas utilizar en turno 5 y simplemente pierdes la oportunidad de poder usarla y ahí es donde interviene Scarlet Witcher para cambiar eso ubicación y hacer de que tú puedas seguir fluyendo con tu mazo. La otra ubicación que vendría a ser muy dañina para tu mazo vendría a ser Mind Escape. Esta ubicación también molesta bastante ya que en turno 6 intercambia las manos de los jugadores y eso también puede hacer de que te moleste mucho porque tú generalmente tienes las mejores cartas para jugar en turno 6 ¿no? y por ahí que si te intercambia con el oponente te va a malograr toda la estrategia y justamente lo que hace Scarlet Witcher es cambiar ese resultado o cambiar ese destino se podría decir y tal vez Poner las cosas a tu favor y estabilizar Digamos sobre todo eh, los turnos Para que tú puedas seguir con las cartas en tu mano Y seguir desarrollando tu estrategia Luego seguimos con Viper que como les dije Es una carta muy buena Muy estratégica, muy interesante Muy desequilibrante para el oponente también Ahora yo ya les había mencionado Que ustedes con Viper podrían Tirar este, ¿no? Podrían eh, trasladar un Dahut para el otro lado, digamos, de la ubicación del oponente. Pero no solamente es eso, también hay situaciones donde hay, hay ubicaciones, no sé si ustedes han visto, que les regalan ardillas o hay ubicaciones también que les regalan raptores. Bueno, también sirve bastante por ahí, Viper, para que le puedas mandar una de esas ardillas o uno de esos raptores al otro lado, si en caso, digamos, no tenías la posibilidad de combarlo con Dahut y puedas, digamos, tener de todas maneras ahí, generar una incomodidad al oponente e inclusive bloquear la ubicación, porque a veces el oponente pone una carta, digamos, en la ubicación de los raptores no que sería una la tercera carta de esa ubicación, y tú encima lanzas a Viper le lanzas una carta, le lanzas un raptor al otro lado, y lo que va a pasar es que ya tiene la ubicación llena, no tiene mucho poder ahí, e incluso terminan rindiéndose en ese momento. Ahora si quitásemos el efecto de Viper de todas maneras sigue siendo una carta que tiene una muy buena relación de coste-poder sigue teniendo muy buen poder para el coste que tiene, y si la juegas a tiempo digamos sin aprovechar su habilidad, sigue siendo también bastante decente, y ahora continuamos con Munger. Que esta es una de las cartas más importantes. También que tiene este mazo. Este, esta carta no la debes de reemplazar por nada del mundo. Es una carta muy buena. Y sirve justamente para poder potenciar, digamos, los combos o la explosión que vas a tener en el turno final. Sea turno 6 o sea turno 7. Munger hace posible eso. Hace posible que puedas duplicar dos demonios, dos titanias, dos she ¿no? Y hace que pueda ser muy, muy brutal. Incluso me pasó una vez que yo llegué a duplicar duplicar dos infinots y tenía para jugar hasta turno 7 y sucede que justamente yo en turno 5 lanzo munger duplico los infinots y en turno 5 mi oponente decide utilizar el leech y los dos infinos me los dejó silenciados así que en turno 6 jugué un infinite y en turno 7 jugué el otro infinite y no tuvo forma de cómo ganar la partida así que incluso hasta para eso puede llegar a ser bueno munger y ahora aquí nuestro invitado especial la razón de ser de este video Kang viejo, Kang le ha dado mucho más poder este mazo, porque Kang lo que permite acá también es que pueda combar muy bien con el infinite viejo, digamos que si tú el turno 6 y me ha sucedido esto ya, de que digamos tú estás con Magic, abriste el limbo una vez ahí y vas a pasar al turno 6 y acá es donde tú tienes que decidir si pasar el turno para poder jugar infinite en turno 7 con los She-Hulks y tal, o tener que jugar en ese turno 6 no jugando los Infinite. y por qué tomarías esa decisión porque justamente tú puedes pensar que tu oponente te puede jugar digamos es un mazo de Thanos puede ser que tenga todavía la gema de la realidad en su mano y pueda cambiarte el limbo y te pueda jugar otras cartas y te termine ganando la partida y te agarró de sorpresa mientras tú pasabas de turno eso es algo que ya me ha pasado a mí algunas veces y por esa razón yo tomaba ciertas precauciones pero gracias a Kang es algo que tú ya puedes tener con seguridad si es que la verdad en turno 6 dice el oponente pensaba o no pensaba cambiarte la ubicación, porque es una jugada que van a hacer sí o sí si es que tienen la gema esta de la realidad entonces, si tú no estás seguro ¿no? si es un mazo que sabes de que puede cambiarte la ubicación o puede tener tormenta de repente porque a veces pasa eso, cuando son eh, mazos generalmente que juegan cartas de coste 3, es muy posible que tenga tormenta, incluso con mazos de cerebro Patreon también he visto que usan a tormenta entonces tienes que tener todo eso en cuenta y qué va a pasar ahí, tú lanzas si no te sientes seguro, lanzas a Khan en turno 6 y lo que va a pasar es que se va a develar la estrategia del oponente, ¿no? él va a hacer su jugada y tú vas a decir, ah ok, él tenía entonces para poder cambiar el limbo, quiere decir que debo de jugar las she O debo de jugar los demonios, las, se podría decir ahí las, este, las titanias Y todo eso te puede ayudar a tener digamos un resultado favorable a la partida Pero si en caso el oponente no eh, juega nada bueno Y no te cambia la ubicación del limbo Entonces sabes de que con toda la confianza del mundo puedes pasar, la puedes pasar el turno Y en turno 7 vas a hacer todo este combo loco ¿Qué sueles hacer lanzando la eh, she hulk infi, El Infinite, out, ¿no? este, los demonios y titanias y demás y pues puedes tener la victoria sin problemas incluso si no tienes a Magic puedes lanzar a Khan en el mismo turno 5 para saber si debes de pasar de turno o no para poder lanzar el Infinite en el turno 6 e inclusive si es que quieres te puedes saltear el turno 5 también sin haber usado a Khan previamente, te vas al turno 6 y antes de lanzar al Infinite seguramente tendrías She Halls por ahí y otras cosas y puedes lanzar a Khan en el turno 6 y puedes ver qué jugada va a ser el oponente y de acuerdo a eso ves si te resulta más factible la un solo Infinite nada más en alguna ubicación para hacer una jugada fuerte, o si es que prefieres lanzar de repente una She-Hole más otras cartas para distribuir de otra manera ese poder y así, digamos, tener la chance o tener una mayor, eh, digamos, eh, probabilidad de poder ganar esa batalla. Entonces, muchachos, como pueden ver acá en este mazo, Kang tiene un desempeño fundamental, tiene sinergias buenas con, digamos, cartas como Infinite, o incluso como she en determinadas situaciones para poder pasar turnos también, no hace de que tus decisiones sean. Mucho más sólidas de que las decisiones sean más seguras de que no tengas dudas y eso es lo que hace can y la verdad hace que esta carta sea muy buena en este mazo luego pasamos a magic que es una carta también que ya ustedes la conocen es una carta muy célebre es una carta bien antigua es una carta muy linda y que hace que este mazo funcione bastante bien llevándolo hasta turno 7 con el limbo acá necesita sí o sí sacar la magic en turno 5 y luego puedes ir haciendo lo demás en turno 6 y turno 7 magic la verdad no tiene mucha mucho más que hacer aquí pero también magic te puede servir para para salvarte de ciertas situaciones cambiando algunas ubicaciones que tal vez no te favorecen como también lo puede ser Mindscape como les estaba comentando verdad Mindscape o puede ser también esta ubicación que tiene 25% de probabilidades de destruir una carta tuya que no recuerdo cómo se llama ahorita son pues, muchas ubicaciones muchachos y también hay otras ubicaciones por ahí que de repente de alguna forma te puedan fastidiar donde digamos ahí Magic esas ubicaciones por ejemplo que te dan menos 2 menos 3 Magic puede llegar ahí también y darte esa chance de que digamos las cosas mejoren un poco para ti y puede ajustarse más a tu estrategia de juego. Luego tenemos a nuestra celebridad. Que esta es la carta irreemplazable. Estamos hablando de She-Hulk. Que esta es una carta buenísima. Esta es una carta, pues que digamos la energía que no hayas consumido el turno anterior, pues ese va, va a descontar, digamos, para que she hole la pueda jugar el siguiente turno. no. Y eso es una cosa increíble, la verdad. Porque She-Hulk tiene una sinergia brutal con Sunspot, ¿no? Y a la vez también con el Infinite. El poder lanzar a She-Hulk, digamos, en turno 7, junto con Infinite por costar. She-Hulk 0 es una de las cosas maravillosas de la vida la verdad y acá puedes hacer cosas muy locas como les decía con munger puedes duplicar a She-Hulk. que vendría a ser el mejor combo que puedes hacer y que te puede elevar muchas tus chances digamos de poder ganar la partida sobre todo cuando estás cuando no hay una magic y digamos que duplicas a She-Hulk. ya tienes una, una digamos una probabilidad mayor de poder ganar no o que de repente por ahí este si magic salió y encima clonaste a She-Hulk con munger y por ahí tienes un diablito clonado o la cosa está como para arriba, ¿verdad? Hay momentos donde te sale todo el combo Donde tienes a Quinjet en la mesa Pudiste, pudiste sacar un demonio Luego viene Munger, Munger duplica She-Hulk, Duplica a demonio, ¿no? Eh, y ahí justo te sale el Infino, tienes a Magic O sea, tienes prácticamente todo para ganar No, tienes que ser demasiado De verdad, tienes que ser muy salado para que no Ganes con toda esa mano Y ahí sin duda alguna, viejo, desde que tú ya ves Que tienes el combo ya en la mano, o sea, antes de que Lances a Munger y, y sepas que vas a duplicar Todo lo que necesitas, puedes lanzar sin ningún inconveniente luego, Imagínate, luego de eso todavía tienes a Khan para que pueda avalar tu jugada ¿no? Para que puedas estar seguro que es lo que te va a lanzar el oponente Es una cosa increíble lo de Shihou, la verdad Es una carta que es muy necesaria en este mazo Y luego pasamos a Infinite Que esta es la carta que todo el mundo lo conoce desde serie 2 Esa es una carta muy buena Es una carta que tiene un poder increíble también Pero al igual también tiene sus debilidades por ahí Si te tiran un Shang-Chi tal cosa Puedes eh, terminar puedes arruinándote El juego ahí, pero digamos que Infinite es una carta bastante sólida si sabes En qué momento jugarlas, es una Carta que generalmente en este mazo la vas a tratar De jugar en turno 7, ¿no? en el último Turno, llevarla con Magic Hasta, hasta el final y poder eh, Tratar de acompañarlo justamente con She-Hulk. Con Titanias o también con justamente Con los mismos Diablitos, que eso hace que sea Increíble el poder que pues, se puede Desplegar y puede hacer cosas Muy buenas, lo otro también bueno de este Mazo es que si te sale todo el combo, vas a Tener varias cartas para poder lanzar Incluso puedes llegar a tener 2, 4 Puedes llegar a tener imagínate Hasta 5 o 6 cartas para poder lanzar Que han sido duplicadas por Munger Y que incluso gracias a Quinjet Están costando 0, no, están costando uno Como en este caso los demonios, titanias Y hace de que puedas digamos Jugar todo a tal forma de que puedas llegar a ocupar todas las ubicaciones o casi todas las ubicaciones. Haciendo que si, si lanzan por ejemplo un Aero en una ubicación donde faltaban dos cartas. Tú puedes rellenar fácilmente todas esas ubicaciones. Y juegas a como tú quieres y Aero no te va a poder hacer nada. Este mazo es el que digamos que medianamente conterea Aero cuando te sale muy bien el combo. Pero también en otras situaciones... Puedes, digamos, también ganarle a Aero cuando ibas ganando alguna ubicación por ahí. La verdad es muy, muy, muy bueno este mazo de acá en el aspecto de poder conteriar a veces a Aero. Pero bien, muchachos, ya hemos hecho toda la explicación teórica de este mazo. Y falta ver entonces ahora la práctica. Vamos a ver rápidamente los gameplays. A ver esto acá. Vamos a comenzar a jugar acá a Sunspot. Ya, ahora estamos jugando con este mazo que es con Infinite, ¿sí? she She-Hole, Infinite Magic. Acá estamos poniendo a Khan. Vamos a tratar de combarlo con Infinite ahora. ¡Ay! de energía. ¡Ah, no! Tendría que aprovechar una vez lanzándola a ella acá. Que no hay otra. Y lanzarlo a este man por este lado. Seguramente este vato por acá. sí. Ya. Podría no haber jugado nada y haber mamado a Sunspot. Pero igual no es lo mío, ¿eh? Ah, le iba a sacar un huevo de, de Piedritas. O sea, eso era bueno para él, seguramente. ¿eh? Pero eso ya no le. Ángela, claro, tenía, quería piedritas este man viejo. Bueno, acá le da igual que le bajen el poder. Ah, pero puedo, puedo salvarlo en realidad. Vamos a poner esto acá, ¿sí? Se puede salvar con Scarlet todavía eso. Tama de la huevada es que no tiro un Killmonger nada más ahorita. Ah, qué bueno, no jugó nada. Ya está, ahí lo tengo protegido. Si tuviese una carta adicional te tapo esa ubicación, con qué suerte tienes. Vamos a ver. Nada, Titania es lo más importante en este mazo, más ¿no? Es de lo más importante en este mazo. Nunca sobra Titania. Shang-Chi -xia ahí. No tiene nada mejor que jugar. Bueno, si sale, sale la jugada. Si no sale, no sale. Bien. Ah, mira, ¿cómo sobra Titania acá, eh? Listo, con eso ya lo tengo bloqueado. Y tampoco va a poder bloquear este. Perfecto. Acá simplemente lo que puedo hacer es dejar de jugar. Para que se mame Sunspot. Y en el último turno jugar Khan. Mejor, ¿no? Que se mame el Sunspot ahí de paso. Si le tiro una chijola a la izquierda, gano, budón. Yo soy Iron Man. Qué raro este pata. No quiso jugar. Qué raro ahí su jugado. Eh, yo hubiese jugado a Iron Man al medio, creo. Bueno, acá vamos a lanzar a Khan nada más. ¿Le hacemos el snap de rigor o no? Es snap psicológico, pero no, yo quiero, yo quiero que juegue hasta el final. Go. Quiero recuperar mi, mi cubito acá. El problema es que no me salió nada mejor. Supongo que Titania se regresa, ¿no? ¿Cómo estás, Delfino? ¿Qué dices? Vamos a ver, ¿eh? ¿Se regresa Titania, verdad? Supongo que sí Yo creo que Khan Lo que está arruinando ahorita Lo que está haciendo que se rompa el juego Es la animación esa que le han puesto a Me parece que está sobrecargando demasiado las cosas me parece que eso está haciendo ahorita que se juega acá. Ok. Yo soy Iron. Ya yeah, si él tiene la vaca Lola no tiene forma de ganar al medio, eh. Simplemente saca esto, 15, 20, le saca lo dejas a 12, no tiene nada que hacer. Es más, esto se lo dejo para que se para que el Sunspot se mame más todavía. Vamos a hacerse si la misma jugada. Usó la misma jugada, genial Ahorita tú lo vas a ver con ejemplo De que acá Titania no se regala viejo Ya está Y así se gana la partida con Titania Eso ya es cuando ya tienes algo de experiencia Jugando a Titania Rapidito subió Es más, utilizaban Munger Y en turno 6 usaban Doshi Hulks No le podían ganar mm, Esto creo que me gusta De todas maneras, está bueno para tener la prioridad acá. Más 5 de energía. No tengo la prioridad yo. Me gustaría poder convertir esto de una vez, creo. Pero igual a este man le vas a sacar provecho ya. ¿Qué puedo hacer acá? Una She-Hole, un Demon de repente. Pero es que si voy a tener turno 6 Turno 7 No debería Esto así seguramente don. Dos Demon no creo Porque necesito jugarlo Para el último turno Ahorita lo vamos a poner así Gracias máximo Por los bits, viejo Let's go perro Ok Blue Marvel Ya Tenemos prioridad ahorita nosotros eh. Él no tiene Aero acá Y él acá tampoco no tiene Generalmente no tiene Scarlet Witch este es un mazo de Patriot No debería tener eso De todas maneras en turno 6 Va a ser bueno sacarlo al Al vato ese Si sale 4 Duplico otro demonio me gusta más no usar ahorita Demon y de repente si sale Munger sería, sería bueno eso. ¿Qué pasa con Kang? Eh, pues igual sería irrelevante que se duplique la animación, ¿no? Sería lo mismo, pero no sé la verdad. ¡Oh! Se murió ahí viejo, de todas maneras me jode, ¿eh? Ya, yeah, acá lo bueno es que tenemos para usar A ver, una shizzle, otra gisgol y un infinite, out, ¿no? Es más, este man se puede morir acá de una vez Se puede morir haciendo su trabajo, eh Ya está Tenemos 5 slots ahorita ¿Puedo usar un demonio acá de repente? Tengo que pensar bien lo que voy a hacer acá. Porque va a tirar seguramente. Voy a tirar. Mmm, solamente un slot nada más tengo que voy a utilizar. Vamos. Wow. Será que le sale todo el combo bien bonito acá? Ahora, acá hay un problema Yo acá A ver, espérate Si yo dejo de jugar Solamente voy a poder lanzar Un Ashi Hall Un Infinite Out Y este Y nada más ¿Verdad? O No me había puesto a calcular eso de ahí ahorita Te puedo ganar creo aún así Voy a ver si es que debo o no debo de jugar algo acá. Ultron. ¿Pero ya se está llenando la mano con Ultron? ¿What? Es ganable esto. Ok. Él tiene solamente ahorita tres cartas en la mano nada más. Si solamente va a lanzar Ultron se puede ganar, ¿eh? A ver. Si va a tirar Ultron solito se le gana. Ya A ver, espérate Acá está pendejo esto, creo ¿Cuánto tiene cada cosa acá? 5, ¿no? Blue Marvel Claro, esto sí se va a mamar 5, 5, 10 Justo lo que tengo acá ahorita Ah, ¿verdad? Tengo para hacer 2 Ah, buenísimo, entonces Esto así Ah, ¿verdad? Sí, sí, salían por cero allí, Holgón, que estaba hablando. Si el tiro Ultron llega a 23-24, ¿verdad? Yo llego a 26, ahí le gano. El Infino de ahí le gana por un punto. Y nada, solamente... Bueno, jugar esto si quiero por el meme nada más. Bon. Ves, Ultron Llega a 24, yo llevo a 26. Pero mira esa. Es su madre, bon. <ríe> Brutal, bon, eh. ¿Ves cómo, ves cómo fue el riesgo ahí, viejo. Victoria. Ahí está, bro. Ya, vamos para acá. Vamos a proteger de todas maneras eso con Sunspot. El Tuna va a ser. ¡Al Tuna! Al... ¡Oh! ¡Santorum ahí! ¡Toma, perro! ¿Pondría armor acá? nota que el problema es que si lo tiene Killmonger, ya me fui. Bueno. Sí, la pinche balsa también a veces. Uno por Greedy quiere la balsa. ¡Oh! Y se termina mamando, viejo. ¿Qué puedo hacer? Esto es muy tentador ahorita Esto es demasiado tentador viejo Vamos a tomar eso una vez Más o menos Ya, Lo genial acá Podría jugar... Tengo que jugar Wave acá. Esto así me parece más que todo por hacer. Debería jugar al revés. Debería hacer esto y esto acá para tener más poder, creo. Por si en caso quiere lanzar un Profesor X o una mamá, ¿sí? Shuri. Ah, va a sacar probablemente Hop Goblin acá, Tirar mojón el hombre acá, Bueno, vamos a tirarle Khan ahora. Quiero saber lo que me, cuál es la tech que me va a jugar ahora el acá. Para, igual siempre se va a quedar con el 50-50 y de repente ni juego nada. Quiero ver qué cosa tiene para jugar acá. Igual puede jugar cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué tiene? Octula. Y ahí quiere, ahorita quiere saber lo que yo tengo acá. Ok, él, él esta jugada le está cambiando. Va a ser otra cosa. Él esa jugada no la va a hacer. No me. ¿Por qué? A ti te, da, a ti te, a ti te nerfean, Rodri. Eso es lo que pasa. Si yo no juego nada, me tira, me tira el Doom acá. ¿Qué pasa si yo no quiero jugar nada y tiro directamente un Infinite, no? Que es mejor. Ok. No, sí, de hecho, que él, él al ver el Kang podía hacer cualquier jugada. Y es más, él ha visto ahorita mi mano, ahorita. Y lo vuelvo, o sea, a mi favor tengo el Sunspot. El Sunspot al medio me da, me da la chance de poder jugarle viejo, eh, poder pasar partida y jugar Infinite. Ahora, si él quiere jugar Octula Va a salir Shihole e Infinite, supuestamente No se va a replicar todo, ya ¿Qué miras, no vaya, no ¿Cuánto de poder hay? ¿14? No hay mucho poder, pero igual yo tengo la prioridad Ese es lo malo Él puede tirar muerte más Shang-Chi de repente Ha eliminado cuántas cartas, como 5 Se han destruido 6 cartas ahorita Tiene para sacar a muerte por 3 Y no podría sacar Shang-Chi, ¿no? Esto es un problema para mí. Bon. Tendría que hacer... Él tiene para hacer cuántas cartas acá. A ver, yo puedo, yo puedo poner esto Titania acá. Y puedo poner esto así. Se la doy. Y si él me saca una... Así, si él me lanza Shang-Chi, me la regresa este, Titania de nuevo. Igual es una huevada arriesgada. ¿eh? No me importa. Vamos que me la juego así, viejo. No quiso jugar, Bob. Ok, eso está buenísimo. Un hut acá. Y lo pasamos con Viper, viejo. Buenazo. Tenemos las de ganar aquí, eh. Tenemos las de ganar acá. Ese Munger puede... O sea, Quinjet y Munger acá va a ser una maravilla. Vamos tirando esto ahí. Sandar. Hay que, hay que botar cartas acá. No puedo dejar cartas acá. Tengo que botarlas. Voy a dejar esto así. Este es para, para Munger. Va a poder sacar a de Hood ahí, está bien. Ya, acá viene este mamón viejo. Eh, al final voy a poner infino con she -Hall acá, no. Es más, voy a poner un demon también ahí seguramente. El problema acá es que este man me puede tirar, eh, puede tiene aero y aero me puede molestar bastante. Si lo juego en turno final esto, me va a ir mal. Tengo que hacer espacio para las demons y She-Hole en todo caso. Eh, ¿Qué puedo hacer acá? Ah, pero espérate <risa> No es que no mames Que está bien, está buenísimo lo que acaba de hacer, viejo. Snap, snap Sí, yo lo sé Hay que tener cuidado con los Shanshi. Igual yo podría poner Dos demon ahí por si acaso Pero vamos a ver Él puede poner una hero, ahorita la puede jugar, ¿no? Ya, no tiene todavía forma de ganar. Ya, entonces, acá lo que podemos hacer es cuidarnos. Ponemos este man acá. ¿Cómo gana, Bon? Si tira un Shang-Chi ahí, tiene nueve poder. Puede tirar gemas también, ¿no? Pero es la forma de cuidarme ahorita Si tiene un Shang-Chi Tiene 9 poder Yo tengo en total 15 ahorita, ¿no? Y tendría que tirar otra cosa más todavía Vamos a ver qué hace Porque a Eero acá no le gana la partida Tiene que tirar Shang-Chi ahí ¿Ves? Mantenemos igual el wing ahí Listo Ahí está pues muchachos ¡Victoria! Victoria. Si sí, estoy jugando en torneos Ya voy participando en tres torneos me parece ya. Solamente que... Bueno igual quedo descalificado en la primera ronda Ya por ahí comenzaré a, a mejorar en ese aspecto Mis oponentes juegan bien weón Uno de los que me tocó, me acuerdo, en un torneo de 500 dólares fue un man que terminó quedando en el top 3, me parece, o top 4, o algo así. Nada, eso lo podemos mover. Eso no, sé si, eso no sé si sea bueno tirarlo, porque igual con Magic podemos cambiar el Mindscape. Eso es lo que me gusta, que acá, que acá puedes tener cierto control sobre ese tipo de situaciones con las ubicaciones. Ok... Es que al final puedo mover el demonio de Nueva York. Ojalá que no, lo, no le vaya a tirar chanchivo Nice. Qué bueno que haga eso. Se lo pasamos ahí al otro lado. Y luego el demonio. Let's go. Yo creo que esto ya debería cambiarlo ya. Ah, no, pero él me lo va a regresar, ¿no? Si él tiene una carta me bloquea. Ya entonces esto acá nomás. Titan igual sigue estando para el final. Va. Ya no tiene cómo sacarle provecho al otro lado. Ya no es lo mismo, ya. Pa. Igual puede sacar un Red Skull mamado, eh. Y aún así no le ganaría en la derecha. Mm, ¿Cambia de mazo? ¿Por qué? Ese es el último mazo que voy a jugar en el stream. Ya he jugado con tres mazos. Ya, ya de ahí cuando puedas, te miras la repetición, y ahí estoy jugando los tres mazos. Está bueno. Genial que haga eso. Mm, de que me gana, Es que él puede tener shang acá. No tiene generalmente Shang-Chi. Oh. Él también puede ser que quiera cubrir con armor al otro lado. No me da ganas de mover nada ahorita, ¿eh? Estoy bastante bien donde estoy ahorita. Va a tirar a shang entonces ¿Qué hizo ahí? Oh, ok Snap psicológico Vamos tú me preguntas yo te respondo vamos a ver Cosmo cero tiene solamente dos cartas nada más para jugar nice no tiene Shang-Chi entonces para destruirme a la derecha Esto va acá Esto lo gano por un punto ¿Cuánto llegó de poder? ¿Ya cuánto llegó de poder a la izquierda? Porque tiró Cosmo también ya ah, y cero, ¿verdad? No, ya con eso me, re, me recontraganaba Mira, para mí sería mejor Hacer esta jugada acá por si en caso tiene Shang-Chi. Que lo veo... Está difícil, pero bueno. Con eso creo que nos aseguramos la partida. Ajá. Igual está él... Yo juego último. Así que igual está bien Titania. Ahí está bien colocada de todas maneras. Ya jugó sus mejores cartas viejo ya. Vuelve a jugar la misma huevada. Y ahí está. ¡Toma! ¿Ve? Este vasito es hermoso, viejo. Este mazo de acá te lleva a rango 100 sin problema. ¿Cómo estás, brujito? ¿Qué dices? No, Khan es excelente. Yo te recomiendo, brujo, que cheques el video que explica que, que hago el análisis completo de Khan, que está en el canal de YouTube. Kang trata justamente sobre reinicio de, de partida Te reinicia toda la partida Regresa toda la, la partida O sea, si lo lanzas en turno 6 Todo el turno 6 se reinicia Y nuevamente puedes volver a jugar Pero ya sin Kang. Ok, tiramos esto de acá No me importa la balsa ahorita acá De una vez la sacamos ahí Ay, subterráneo Ya viejo Vamos a hacer esto en todo caso no tengo mucho que hacer acá, eh. Munger, tiene que salir she o algo para que salga para que salga buena la cosa ahí. ¿Cómo, cómo te digo, brujito? ¿Qué tal todo, viejo? ¡Oh! <risa> Se mamó, viejo, eh. Ay, Khan. Ya. Khan está bueno acá. Vamos a tirarlo acá. Duplicamos. Al menos duplicar demonio está buenísimo. Ya. Pero igual, bo. Acá lo va a poner a la izquierda, seguramente para protegerlo con Cosmo. Eso seguramente va a ser. Acá tengo que hacer esto. Voy a poder después jugarlo. Bueno, él, a la izquierda va a jugar, 100%. Ya, ahí tiene para sacar una vaina. Ah, su madre, como cuántos cofres llevas ahorita, viejo, eh? Qué loco. Pucha, acá, el problema acá es el Taskmaster. ¿o? No le gano acá, ¿eh? Es que claro, con 30 de poder no le vas a ganar en esa ubicación jamás. Vamos a pasar de turno y vamos a ver qué cosa tenía para jugar, ¿eh? Capitana Marvel ahí, what the fuck. Ok, tenemos a, a Khan en este lado, o en este lado incluso si queremos. Y vamos a ver qué diablos para jugar. tiene para ¿O Tiene 5 cartas en la mano ahorita y va a jugar una sola carta, Lizard nada más. ¿Cómo? ¿Por qué jugó eso? No, eso me parece medio, ba medio baiteo, ¿eh? Eso me parece baiteo. Eso parece baiteo, viejo. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. O sea, el problema que es que si tira aero me gana. Me parece que es aero acá, eh. Tiene, tiene bastantes rocas también, eh. ¿Lanzó un lizard nada más viejo? No te lo puedo creer bon. Era para tirarles Ah bueno <ríe> LOL viejo Tenía solamente para jugar esa carta Nada más no me... oh. Toma eh, 150 cofres dicen qué nivel de colección está viejo? A ti sí te creo ¿eh? Y ahora terminados de ver los gameplays muchachos ¿Qué tal les han parecido las partidas? ¿Qué tal les ha parecido la explicación del mazo? Para los que no tengan a Khan todavía Ya saben que pueden poner a Cosmo en lugar de Khan Y pueden jugar este mazo sin problema Igual es un mazo bastante fuerte Contaría bastante bien la verdad Es un mazo increíble A mí la verdad ahora Gracias al uso de este mazo me, Se ha vuelto incluso hasta más entretenido usarlo Porque puedo hacer más jugadas Gracias justamente al, al desenvolvimiento que tiene Kang con su habilidad, la verdad es una cosa muy muy bonita este mazo tiene muchas formas, muchas respuestas, ¿no? Eh, tiene, tiene cosas interesantes, a veces también te hace renegar un poco para hacerte franco, a veces también sale de un Scarlet que te da una ubicación que más bien te favorece a ti, pero digamos que son cosas, digamos que tiene este masito que hace que pueda ser más emocionante jugarlo ya saben que estoy en las transmisiones, haciendo directo siempre por las noches en la plataforma morada, el enlace lo pueden ver aquí en la descripción de este video, todos están invitados cualquier duda o consulta, ya saben la puedes hacer ahí en la plataforma morada Y estamos ahí todos para poder atenderte Así que ya sabes, te espero allí Un abrazo para ti